Ahí estamos, ¿no? Sí. Bien. Vale. Bueno, Dios. Dios del, del neopaleolítico. neopaleolítico. Claro, claro. Exacto. El Dios del neopaleolítico. Ahí está. ¿Y tú, tú eres humano o eres dios de algo? Eh, hombre, yo he nacido para ser dios. Bien. Después de esta charla lo conseguirás. Sí. Estamos sí, contigo. Estoy seguro. <risa> tienes nuestro apoyo. <risa> A ver si se me pega. Tienes nuestro <risa> apoyo divino. <risa> <risa> <risa> bueno, yo soy el dios del cachondeo cachondis. Vale, dios. Entonces. <risa> Tú quieres divinizarte, claro. Sí, sí, por claro. Tú ¿o quieres. Seguir? Yo he venido a ello. Tú, tú eres humano ahora mismo, ¿no? Eh, sí. ¿Qué nombre tienes de humano sí. tú? Eh, Carlos. Carlos. Qué vulgaridad. <risa> sí. <risa> sí. Eso lo tiene casi todo humano. Casi todo el mundo se llama así. <risa> <risa> <risa> A ver si me despojas ya de esta mierda. Me quiero despojar de mi humanidad. Claro, claro, claro. Lo primero es ponerte un nombre divino. Claro, ¿el nombre de Carlos lo has elegido tú? No. Ni siquiera. Bueno, no te quiero insultar. Porque bastante tienes. Bastante tengo, bastante tengo. Bastante tengo. Pero, pero, ¿cómo puedes ir por ahí por la vida con un nombre que no lo has elegido tú? Eso digo ¿Quién de, lo ha elegido? Eso digo lo mismo tus padres. Mi padre. Pero, hombre, pero por ah. favor, ¿Qué ¿en, qué, qué mundo vives? <risa> ¿en qué <risa> mundo vives? Dictadura, dictadura. <risa> es muy humano, <risa> demasiado humano. <risa> Bien. Bien, esto se puede arreglar, afortunadamente. La, la movida es, claro, en un momento yo decía, a mí me di cuenta de esto. Digo, oye, yo me llamo. ¿Yo me tengo que poner mi nombre? Yo me tendría que poner un nombre. Claro, yo me puse Dios del cachondeo con la idea de establecer como una dirección en mi vida. Yo quiero vale. estar de cachondeo divinamente. Vale. Entonces, eh, eh, claro, el cachondeo infernal lo he probado, vale. pero no es sostenible. Al tercer día te vas a tomar por vale. <risa> claro Entonces, sí, se bien. trata de conseguir una re-ritualización y una redosificación vale. de distintas <risa> drogas para conseguir que el cachondeo suba de nivel. Bien. ¿Eh? Vale. Que sea cada vez más divino, más uh -huh. celestial. Bien, este es un poco mi rollo. Llega alquinas, y entonces, el... Pues bueno, sí, al, al, al, al, al, al cachondeo divino, cachondeo ah, celestial, también bueno. se llama, o glorioso. O glorioso, glorioso <risa> cachondeo, glorioso. cachondeo Hay noches de cachondeo que son gloriosas claro. y otras que son una puta mierda. Claro. Esto es. Normalmente las que me cuentan... Bueno, da igual. A lo que voy, el nombre, ponerle un nombre a tu parte divina, porque tú tienes una parte divina, ¿sí o no? Responda a la Por pregunta. Por supuesto. ¿Sí la tienes? Claro. ¿Sí? ¿Tienes una parte sí, divina? Sí, sí. ¿Pero tú crees en el Big Bang o en Dios? <coughs> eh, en todo, en todo, todo lo que sea divino. ¿Pero el Big Bang es divino? El Big Bang no es divino. ¿Qué? El, el Big Bang no es divino, pero podría ser. ¿Pero tú crees que tú a veces dices, tú Big Bang o Dios? <risa> Dios, Dios, que, Dios, Dios, Dios. ¿Ah, sí? ¿Tú apuestas por Dios más que por el Big Bang? Sí. Ole, la gente apuesta más por el Big Bang, normalmente. <risa> <risa> ¿Tú, prudas, eres tú eres más divino. Sí, sí, divino. <risa> <risa> entonces, Dios, claro, Dios, claro, más, claro no es el Dios, que a lo mejor no es el Dios católico. Claro, es que el, el concepto ah. de Dios ha sido muy guarreado por, por, por el catolicismo. Sí, sí, sí. Entonces te metes ahí un Dios del Antiguo Testamento ah. que ese no te lo comes muy bien. Claro. Pero, eh. Pero coño, el concepto Dios, la idea de Dios, verdad, ha estado en todas las putas religiones, de todas las civilizaciones, siempre. de siempre, hasta que llegó la NASA <risa> y la ciencia. ¿Sabes? Llegó la NASA y la ciencia, pues no por ese orden, la ciencia y la NASA. Y, la NASA? <risa> y entonces han metido a la peña en una especie de hipnotismo colectivo uh -huh. y nos hacen creer que somos vulgares humanos. Mira tú, qué tontería. <risa> claro. Pero no solo Por vulgares ver. humanos, sino que nos han hecho, han hecho creer, a muchos, yo me lo creía también, que tú, tú, y tú nos hacen, tratan de hacernos creer que somos partículas infinitamente insignificantes, en un universo infinitamente es grande, y que como cada vez más grande el universo, nosotros, tú cada vez eres más insignificante, o sea, tú eres infinitamente insignificante claro. y cada vez más menos, o sea, cada, vez menos modelos, cada vez sí. menos, cada vez menos. ¿Esto no te parece insultante? Insultante. Insultante. Yo lo considero ¿Es insultante. Pero que te diga alguien somos que. Te 10, somos personas súper grandes. Claro. Somos más que. Un compáralo, compáralo con un grano de arena. O sea, somos, tenemos Exacto. un tamaño gigantesco comparado con los granos de arena. Total, somos total. gigantes en esta playa de, de granos de arena. <risa> claro. Entonces. Eh, ¿Por si qué, te... Claro, ¿por qué no nos conformamos y aceptamos esa.? esa definición que nos han dado, ¿no? Y que nos intentan meter en la cabeza. Claro, porque... ¿Por qué lo, por, eh, porque, ¿por qué lo aceptáis? Por, bueno, por, por, o sea, bueno, vamos a ver, tú aceptas, tú aceptas, tú no aceptas el Big Bang, por lo menos, ¿no? Eh, yo quiero no creer eso. ¿Pero te lo crees? Lo he creído. Ah, vale. O sea, tú has creído... Quiero salir, quiero salir Bien, de aquí mira, te lo voy a, te lo voy a, te voy a demostrar que lo, los reyes magos es un mito mucho más demostrable que el Big Bang y más cierto. El Big Bang, el mito del Big Bang contado para niños. Una pelotita muy chiquitita, muy chiquitita, me han dicho que con forma de lentejita, una lentejita muy chiquitita, muy chiquitita, explota y salen mundos, galaxias, agujeros negros, soles, tu padre, tu madre, bebés, No se cree nadie. sale no. de... Una explota, pero no, bueno, pero hay una explicación. ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo puede ser que de una estelecida que explote salgan galaxias y soles y dinosaurios y tal y todo esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y Gracias. la ciencia tiene una explicación muy sencilla. La, la demuestra con, mucha ciencia, con muchas fórmulas matemáticas y con mucha física, pero con, con fórmulas físicas, pero lo que te viene de a decir la ciencia, resumidamente, es que todo eso ha pasado por puta casualidad. Esta es la idea. Ahí está el fallo. Ahí está el fallo. <risa> <risa> pero qué mierda <risa> me estás contando. <risa> Por casualidad, eso es todo lo que me puede. Mucha fórmula y mucha mierda y me dice que es por casualidad. No, y vas de listo. No creen, y es? tengo que creerte tu, tu puta moto, que no es que ni siquiera la tiene de verdad, que es una teoría, que es una teoría. Vete tú a saber si es verdad. Nadie la ha visto, no hay testigo, no hay ni un punto testigo. Bien. Entonces, eh, eh, el Big Bang me parece insultante. Por lo tanto. Vale le quito todo el crédito al Big Bang. Vale. No me lo creo. Y entonces, ahora tengo más crédito para creerme mis flipadas. Sí, ¿Entendéis cómo funciona la bueno, Claro, claro, claro. Tú tienes el cerebro claro. ahí, tú tienes ahí lleno de que me creo esto… Me ver, creo. Si, si, si se puede eso. hacer su propia teoría, ¿no? Y que todo el mundo, tú también te tu propia claro, teoría. Y, y te flipas, además, y te sacas cinco más. Claro. O sea, claro. Cinco teorías. ¡Claro! O sea, más que más, que tú quieras. Pero bueno, mucho más entretenida y más, y más divertida que la puta tío. historia ver, de la lentejita ver, que explota y sale todo de ahí. Pero si es que son es más estúpido que lo de Dios. Total. No, <laughs> eso es mucho… Una inteligencia creadora ha hecho esto. Coño, vamos a ver. Esto tiene inteligencia. O sea, nosotros tenemos inteligencia y la naturaleza no. La naturaleza es imbécil. Nosotros somos muy y la naturaleza es imbécil. Claro, claro. La naturaleza. El árbol hace la fotosíntesis y la NASA no tiene huevos. Pero la NASA es muy lista y los árboles son gilipollas. O sea, ¿de qué vamos? Insultante. ¿No de las siguientes teorías sí. que vale. tenemos? Falso. No, las siguientes teorías... No, la movida es reposicionarte en un punto de vista divino. Entonces, tú eres el centro del universo en tu punto de vista. Yo soy el centro del universo en mi punto de vista y tú eres el centro de tu punto de vista. Y esto, sincera y honestamente, es de lo único que podemos hablar y en lo que yo creo que hay que depositar el crédito. ¿Qué me creo? Pues que yo soy el dios del cachondeo. Claro, sí, sí, sí. <risa> yo soy el dios Y aumento el, dios. el crédito. Cada vez que puedo aumento el crédito. Si no me lo creo, pierdo crédito. Si me sí. lo creo, aumento el crédito. Por ejemplo, al, eh, eh, eh, Empezar a presentarme públicamente como dios del cachondeo, al principio me daba vergüenza. Claro, es un ritual para aumentar el crédito. ¿Quién eres? Soy el dios del cachondeo. ¿Quién eres? Soy el dios del cachondeo. ¿Quién eres? Aunque te miren raro, da igual. Yo soy el dios del cachondeo, yo soy el dios del cachondeo. Vale, vale, vale. <risa> ¿Forzando? Base. ¿Hay que forzar un poquito al principio? Bueno, Digamos. forzar. No, jugar es jugar a creértelo. Jugar a creértelo. Jugar a creértelo. Vale. Vale, vale. Entonces, ese es ese juego. Porque si no juegas a creerte tú, tu mito personal de tu punto de vista, de tu vida personal, te vas a creer el mito de la ciencia. Y el mito de la ciencia es... Esto es una flipada muy gorda. ¿eh? Con pitos Lo voy a decir con voz de Perfecto. Perfecto. El mito de la ciencia es un cuento mucho más increíble que los Reyes Magos. Bueno, más increíble que los Reyes Magos. Más increíble que los Reyes Magos. Sí, es bueno. <risa> Así está guapo. Me mola, me mola. El Big Bang <risa> es un cuento mucho más increíble que el de los Reyes Magos. Porque tú has visto a los Reyes Magos en alguna cabalgata? A, a montones. ¿Qué? Claro, yo los he visto, tú los has visto, tú los has visto. Los Reyes Magos existen. Trabajan para el cortingleo, pero existen. <risa> Son reales. <risa> Son reales. Vale, vale. Y a rebar cumplen prácticamente sus promesas. Sus promesas las cumplen más o menos, más te dan regalos. El, el Big Bang, ¿Qué, ¿qué te puede regalo, dar Big Bang? No, Nada no, más no, hacerte no, pensar que no, eres no, la cabeza. Infinita, no, que, claro. que no eres nadie. El Big Bang <risa> <va> te regala <risa> la idea <risa> y el punto de vista de que no eres nadie, Nada, ni tú, ni tu padre, ni tu madre, ni tu no. novia. <risa> es, es un verdad, punto ya. de vista que yo siempre digo que se pueden meter por el culo. <risa> En cambio, la tecnología sí me gusta. La ciencia tiene cosas buenas. La tecnología sirve para, sí, para, para cosas. Para el cachondeo. Pero la cosmovisión, que se la metan por el culo. Entonces, cualquier otra cosmovisión es mejor. Hazte azteca, hazte maya no, o, o sea. hazte tu flipada. Yo soy místico -mico. Bien. Entonces, eh, la flipada, la segunda flipada impresionante, que nos hace perder todo el crédito y que nos, y nos saca de la magia y de la mística, o sea oficialmente los más miedos la magia la mística la religión esto es, esto es igual que los marcianos de la misma categoría informativa que los marcianos que, que no te digo yo que los marcianos no no te digo que los marcianos no, no, los marcianos, no pero pero bueno pero, pero, pero, pero que está tratado como una flipada o sea el que, tenga, el que tenga pensamiento místico mágico está flipado la verdad es que dos y dos son putamente cuatro eso es un punto de vista <ríe> muy, de vista muy enfermo por cierto pero bien ¿de, de dónde parte todo este engaño gigantesco ya vamos a intentar terminar vale. con, concentrando la pericia tú ves que tú ves que <tose> la arena la playa está quieta o se mueve se mueve tú crees que se mueve la arena sí claro el viento la mueve Pero tú lo ves a no, la Está ah, quieto, está quieto. Sí, sí. O sea, Ahora sí. Cuando pasa y... Mi... Me conocen, me conocen a ver, sin pijotería, por favor. <risa> Bajándolos a... Venga, no a la tienda. Vamos, vamos a ser prácticos. <risa> si no es mulaje. Vale, vale, no. De verdad, yo no veo que se mueva la tienda. No se ve. ¿Lo sientes que se mueve? ¿Lo no. sientes que se mueve? Nada, nada. Mierda, no se, no se, se siente que se mueve. Pero, ¿tú crees que se mueve? Sobre su propio eje. El está no, rotando, no, no, tú crees que está rotando ¿Sí? y tú crees que está rotando. Sí. Que está rotando? Sí, sí, ¿No? claro, sí, lo creemos, claro. Lo lo entonces, que no, no, no, claro, han, no han, han, metido han metido la, la, la cabeza eh, cabeza No es una creencia que hayáis desarrollado vosotros por vuestros propios méritos, sino que la las dos del colegio de pequeño, cuando tienen cerebro blando y no pueden discutir, te lo han dicho todos que sí, todos que sí. En la tele salió que sí, en los libros sale que sí, en hollywood sale que sí, la NASA dice que sí, los dibujitos dicen que sí, tú te crees que sí, pero es una creencia. Es una creencia que es lo contrario de lo que ves y sientes. Esto se lo he preguntado a mi amigo psicoanalista y digo, cuando tú ves y sientes una cosa y crees la contraria, ¿cómo se llama? Y se llama delirio. Delirio. Ah, delirio. delirio. delirio. Es un delirio. delirio. La ciencia nos ha convocado a toda lo le ha regalado a la población. Un delirio. Toma <risa> delirio. <risa> porque incluso en, el, en la idea flipante y delirante de que esto se mueva, ¿desde qué punto de vista se mueve? Desde luego no del mío ni de ningún otro habitante del planeta Tierra. ¿A qué coño me sirve tener ese punto de vista? En la práctica, seamos, seamos paleolíticos. paleolíticos sí. En el paleolítico no pasaban estas Exacto, mierdas. Eh, se lo planteaban, ni se planteaban. Claro, no... Como Dios paleolítico. Exacto, ya te lo digo yo, ya te lo digo yo. Que no, nadie sí, sí. se planteaba esta nada de. Pues, ahora nos han metido esta mierda y estamos jodidos, tío. Claro. Es, es jodido, es duro. Es claro. No te das cuenta, pero yo me siento. Lo tranquilo, si digo... tranquilo que estábamos, coño. tranquilo que Exactamente. Tú lo has dicho Dios paleolítico. En el Paleolítico estábamos muy tranquilos. Porque pensábamos que la Tierra estaba quieta, y era tranquilizante, exacto, y era relajante, y era estabilizante. Y estábamos apoyados siempre. No necesitábamos apoyarnos en nadie porque podemos apoyarnos en la Tierra todo el rato. Toda tu vida la Tierra te ha apoyado. Siempre estás apoyado por la Tierra. La Tierra es estable y está quieta. Meterte este programa en la cabeza, me lo he metido hace poco, me uh -huh. hace que me relaje muchísimo sí, más. ¿verdad? Parece una gilipolle, ¿eh? uh -huh. pero desde que me he programado, terraplanistamente, uh -huh. que la Tierra está quieta, Estoy más tranquilo, la movida rula mejor, incluso las caídas no son tan para abajo. Ah. <risa> hay menos gravedad. Hay menos gravedad, <risa> hay menos hay menos grave, efectivamente. <risa> hay, menos. hay que provocar la, la ley. Bien, y entonces, esto yo creo que la Tierra está quieta y yo creo, como también dicen mis ojos, que el sol se mueve, sale por allí, se mueve por allí. ¿Crees lo contrario? ¿Crees ah. que se mueve esto alrededor del sol? Es un delirio, es un delirio es flipante delirio. que no ha sucedido en ninguna cultura de ninguna religión, ni los hinduistas, ni los egipcios, ni los griegos, ni los católicos, ni nadie. Ha llegado la nación y ha metido un película que niega todas las otras películas místicas no hay ningún dios, no existe mística, no existe magia solo existe que somos una pelota loca que gira a 1670 km por hora alrededor del sol a 35.000 km por hora no sé cuánto y que va y esto va a ningún lado un... pero, bueno y esto, pero esto, ¿esto? ¿esto? ¿esto? ¿es que ¿quieres existir? volver loco hijo de puta? <risa> y eso es lo que quieren quieren volvernos locos meternos un delirio en la cabeza que nos desconecte con la fe en nosotros mismos entonces si yo veo que el sol se mueve y creo que el sol se mueve soy más coherente. Claro. Ha incrementado mi nivel de coherencia y entonces si me siento mejor y puedo eh, relacionarme mejor con la población si tengo coherencia. claro claro <risa> sí, sí. Bien, Bien. bueno, río, esto es un poco río. largo. Ha sido un poco río, largo, río, esta es la primera lección para ser dios. Que ¡Qué dios eres! Flipalo. Los flipo, los flipo, métete lo flipo, el lo flipo, Métete un crédito en ti. Quita Dios. la marca publicitaria. Madre mía, madre mía, no lo sé. Estoy humanamente bloqueado. Bueno, pues más adelante. Odio. El siguiente capítulo. Vale, el siguiente. El, capítulo. El, el, el Dios por nombrar. De momento. El Dios por, el nombrar. Dios por, el nombrar. por nombrar. El Dios por nombrar. Y el, el, el Dios paleolítico. Neopaleolítico. <risa> <risa> <Dios> <risa> <Dios paleolítico, risa> <paleolítico>. El Dios <risa> neopaleolítico. Ahí está. Esto avanza abierto en popa.